Pues muchas gracias a todos a todas. Lo primero por invitarnos a la Federación de Autismo de Madrid y bueno pues lo primero que vamos a hacer es una pequeña declaración de intenciones para explicar qué hacen los scouts aquí sentados en esta mesa. Bueno pues ya os voy a explicar que que sí que pintamos que sí que pintamos algo. Bueno partiendo de esta premisa que os acabo de comentar que nosotros consideramos que si todas las personas tenemos capacidades para determinadas tareas y limitaciones para otras. Por eso no debemos centrarnos en las dificultades físicas, intelectuales o sensoriales de algunas o de algunos, porque cada uno de nosotros y nosotras podemos tener también dificultades de relación, de timidez, de agresividad, fracaso escolar, problemáticas familiares, diferencias culturales, que en algún momento nos pueden suponer problemas de integración y dificultar nuestro adecuado desarrollo. Por eso desde ASDE consideramos interesante comenzar a asumir esta diversidad y a comprometernos con la misma en nuestro trabajo habitual desde el tiempo libre. Bueno, pues después de esta declaración de intenciones, que creo que pues ya puede justificar un poco de qué hacemos aquí, pues voy a explicar un poco quiénes somos y por qué estamos. Pues ASBESCAUS de España somos una federación de asociaciones, eh, que estamos presentes en 17 comunidades autónomas de todo el Estado español, en todas ellas, incluso incluyendo las islas, 70 menilla, excepto en el País Vasco y, y Navarra. Y bueno, intervenimos desde el tiempo libre, pero de un tiempo libre y un ocio inclusivo y educativo. Para nosotros es, es una premisa importantísima. Eh, bueno, partimos de la educación en valores, unos valores que bueno, pues nos, nos hacen ser scouts. Y, bueno, y un método educativo propio, que está basado en la vida en pequeños grupos, es un, un método que también tiene de sí todo lo, lo que es integrador, participativo, porque bueno, para nosotros la participación, tanto infantil como juvenil, es una premisa básica. Otra de nuestras características es que todo lo que aprendemos, lo aprendemos haciendo. Y eso también nos da muchas posibilidades para entender este marco educativo como un ocio inclusivo para todas las personas, incluyendo a las personas de la también. Por otra parte, está nuestro compromiso social. Siempre estamos interesados en mejorar la sociedad. Bueno, pues una de nuestras máximas es dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos y de ahí el interés de ASDE y de otras asociaciones scouts también en fomentar un escultismo inclusivo. Pues deciros que tenemos publicaciones, algunas de las que se han comentado, que bueno, ya os después os pues, invitaré a que la podéis consultar en nuestra web y otras anteriores que también tenemos como integrar en ASDE, incluso a nivel internacional. Hay un programa educativo que se llama Scouting for All, que, bueno, pues que, que también nos han ido marcando estas formas de educar desde, desde el tiempo libre con personas con distintas capacidades. Por otra parte, deciros que en realidad mucha parte de nuestros educadores y educadoras voluntarios y voluntarias eh, son también profesores y bueno, pues tienen también un, un interés especial, tienen formación específica y también, en realidad, están comprometidos con esa realidad que abordan en sus grupos. Por ejemplo, deciros que tenemos una red de integración social para la igualdad de oportunidades formada por un equipo de voluntariado que viene de las distintas comunidades autónomas que, que constituyen ASBE y que han sido los que a través de su práctica, pues nos y con la colaboración técnica también, pues hemos constituido también estas, estas buenas prácticas que hemos plasmado en estas publicaciones pues partiendo de eso de que no podemos dar recetas ni desde el tiempo libre ni desde la educación formal pues nosotros entendemos que es una gran riqueza y el enriquecimiento de, de colaborar pues con todas las organizaciones que, específicas que estáis aquí hoy y sobre todo pues también con las familias, para nosotros son dos grandes premisas en las cuales pues reconociendo que tenemos un gran camino todavía que, que poner en marcha pues desde luego nos encantaría que, que pudiéramos hacerlo conjuntamente con nosotros y vosotras. Como os he comentado, nosotros partimos de que, de que no se pueden dar recetas y además pues me, me encanta haberlo escuchado también de personas no profesionales y con un montón más de experiencia que nosotros en este ámbito específico. Entendemos que cada persona es única y igualmente que, no hay, que todos somos únicos no podemos tener una respuesta educativa generalizada ni para cada niño en general ni para cada niño o niña que cuentea. Eh, ahora pues vamos a profundizar un poquito en qué, qué para nosotros pensamos que aportan las actividades de ocio y tiempo libre a un niño en especial que con trastorno de espectro autista. Entendemos que estas actividades de ocio y tiempo libre que se pueden vivir en los grupos scouts aportan en realidad a un niño con TEA lo mismo que a un niño que no tenga este trastorno. ¿Por qué? Porque favorecen su inclusión social, le da la oportunidad de conocer sus propios límites a través de la aventura. En realidad, aprenden y trabajan junto con otros niños y niñas, como os he comentado, específico de nuestro método scout en pequeños grupos organizados por edades. Le da una oportunidad para ser útil y especialmente toman parte en las comunes, también si se si intensifica su autoestima y su papel en los ojos de sus iguales. Aprenden el valor que tiene el compromiso, la responsabilidad y, por supuesto, una de nuestras marcas, que es el valor que tiene para nosotros la naturaleza. Pues como os comentaba, las relaciones interpersonales entre iguales son un valor fundamental. Después, también entendemos que es fundamental que al no, tener, no haber competitividad porque no, hay, no existen niveles prefijados ni hay exámenes que haya, que haya que superar, entendemos que la educación en el tiempo libre tiene eso de positivo, que en realidad cada niño o niña puede llegar a ellas a donde se lo proponga. No, no son importantes sus limitaciones. Consideramos que cuando hablamos de integración no solamente se benefician aquellas personas que tienen distintas capacidades, sino que se ofrece a la sociedad y al propio grupo la oportunidad de conocer y respetar esas personas, reduciendo los temores y mitos que les ha llevado en ocasiones pues, esa, esas distintas capacidades. Por otra parte, como os he comentado, el trabajo en el grupo facilita su interacción y ayuda a su socialización y también el enriquecimiento de experiencias, favoreciendo el conocimiento mutuo entre los niños, jóvenes, entre los, los propios grupos de iguales. Me ha gustado mucho también de, de la intervención que ha tenido Juana María, eh, destacar como fundamental para el desarrollo de estos niños eh, la relación entre iguales. Para nosotros es algo es fundamental que además creemos que desde el tiempo libre es un espacio privilegiado para hacerlo. Por otra parte, el trabajo de un grupo que facilita esa interacción. En realidad es una experiencia social, como también hemos oído hablar en otro de nuestros ponentes y nosotros consideramos que una experiencia social cuidada, comprometida, además llevada a cabo y dirigida por, por adultos voluntarios pero formados, entendemos que es una experiencia social de calidad. Y bueno, poco a poco se incorpora y adapta a la sociedad, esa persona, y a través de actividades públicas educativas realizadas en, en un grupo de iguales. Para nosotros, el grupo Scout, como os he dicho, una de sus pilares máximos son los educadores y educadoras voluntarios. Los que nosotros llamamos Scouts, que en realidad pues, son los monitores y monitores de toda la vida, ¿verdad? Pues que son para nosotros? Pues para nosotros es el, el pilar fundamental de nuestra intervención. Son personas voluntarias que a su vez pues, pueden o no obtener formación específica en educación, pero sí que tienen una formación específica en tiempo libre. Para nosotros, las escuelas de formación son también un pilar, un pilar fundamental, una formación específica en tiempo libre y después adecuada, pues en muchas ocasiones nos va, pues vamos adaptando a las necesidades y se hacen módulos específicos de educación para la salud, de educación ambiental, por supuesto, e incluso de integración social eh, relacionada con interculturalidad o atención a la diversidad en general. O sea, que Es un objetivo que lo atendemos no solo desde la práctica, sino también desde la formación, puesto que es un, uno de nuestros mayores objetivos es dar respuesta a estas necesidades que se van encontrando los educadores y educadoras en sus grupos escados. Está claro que existen dificultades reales y las dificultades reales se encuentran en la práctica, no, no vamos a, a engañarnos. Lo primero que, que pensamos que es muy importante es esas actitudes previas que han podido tener tanto los mismos grupo como los propios educadores y educadoras, pues que se vayan cambiando poco a poco, por ejemplo, el rechazo, la indiferencia, la exigencia, la aceptación masiva, la sobreprotección, incluso, que a veces también reconocemos que, que se puede caer, responde nada más y nada menos que al desconocimiento. Por eso en, en, consideramos que es fundamental realizar un trabajo previo con el grupo, tanto con los educadores como con los educandos, informar al resto de educandos, que en realidad que, que es, que tienen los trastornos del espectro autista, y donde podamos re, re, romper los estereotipos, que en realidad lo que nos hagan es romper actitudes de miedo, rechazo o incluso sobreprotección. Como ya hemos dicho si nos centramos en las capacidades de cada uno de nosotros, pues todos somos diferentes y a su vez todos tenemos limitaciones. Una, retomando una frase que escuché en alguna ocasión pues consideramos que si queremos integrar, lo primero que debemos empezar es porque nuestro lenguaje sea integrador. Si primero colocamos a las personas y después colocamos sus características creemos que ya es un buen paso para comenzar este camino que, que como decimos, pues estamos... Que estamos iniciando. Pues lo mismo que queremos colocar primero a la persona, tenemos que colocar primero el valor del ser frente al. Puedo hacer algo o tengo tal característica. Eso para nosotros es fundamental. Por otra parte, en este proceso de aprendizaje con el grupo, pues también entendemos que es fundamental trabajar con todos los miembros del grupo lo relativo, que es la normalidad. Fijaros, dentro de todas estas prácticas que nosotros llevamos a cabo, pues os invitaré también a través de nuestra página web, que bueno, pues si la queréis apuntar ya es www.scout.es Nosotros tenemos ahí un concurso de cortos que en este año hemos realizado su sexta edición y en el cual trabajamos con los chavales pues, temáticas tan diferentes como el medio ambiente, la educación para la salud, incluso la exclusión social. Por pues deciros que uno de los cortos que ha sido finalista este año pues ha trabajado nada más y nada menos con la pauta normal, que es normal. Bajo ese título os puedo asegurar que se encontraban eh, bueno, pues, pautas muy muy interesantes sobre además como os he comentado la participación es una de nuestras razones de ser también entonces son los propios jóvenes en este caso a partir de 14 años que han planteado pues cómo querían orientar su cuento. y de verdad es muy interesante eh, tenemos un canal específico que también, que también podéis acceder a nuestra página web es Kautur. y bueno podéis ver el resultado de este trabajo que de verdad os invito que, que nos... Un poco que nos recoloca, ¿no?, A de cómo entender la normalidad, que es uno de los puntos que, como os comento, entendemos que es fundamental. Que eh, bueno, pues nosotros, partiendo de que todo esto pues, lo entendemos desde la humildad, porque evidentemente no somos expertos, ¿vale?, pues consideramos que para los educadores y educadoras es muy interesante, por ejemplo, pues ser positivos. Lo que hemos comentado, si nos fijamos en realidad, lo que podemos hacer todos y cada uno de nosotros, ¿no?, en lo que no se puede, y sobre todo, también no presuponer más problemas de los que en realidad apreciemos. Muy importante, no etiquetar. Tratemos a los educandos como individuos y sin prejuicio a ninguno. Eh, también la confianza, que transmitamos mensajes tanto realistas y de optimismo también. La adecuación, entendemos que es asignar a cada persona a la sección educativa que mejor se adapte a sus características. Os comento, dentro de nuestro método de SCAO, que es un método educativo propio, a los chavales por edades, que en realidad no es más que pues, aplicación de psicología evolutiva. Nosotros comenzamos a trabajar con los niños a partir de los 6 años, en un, bueno, pues un poco también transmitiendo un marco pues, pues simbólico, que está también más allá la naturaleza, los más pequeños, de 6 a 8 son los castores, de 8 a 11 años son los robatos de 11 a 14 años son las secciones CAU. Y los son a partir de 14 a 17 y los robes de 17 a 21 años. O sea, nosotros entendemos que todo eso son, en, son nuestros educando, niños, jóvenes, como os he dicho, de 6 hasta 21 años. A partir de ahí, pues muchos de ellos, pueden deciden que si es en el grupo como educadores, pero comentaros que este, esta distribución por edades, en muchas ocasiones, lo que se hace es adecuar a cada chaval en su proceso maturativo. O si sea, hay un niño que tiene 8 años y en realidad le tocaría ser castor, pero madurativamente mmm, está preparado y se aburre porque las actividades de los castores están mucho más acompañadas y lo que tiene este niño hoy es mucha movilidad, carne y dinamismo, pues le pasamos al ovato porque en realidad es lo que necesita, pues en todos los casos igual, o sea que se puede aplicar también a los niños que, que necesiten un, una adaptación especial, ¿vale? Por otra parte, pues consideramos muy importante la equidad. O sea, que los educadores y educadoras den, den un trato justo al igual que el resto, a, adecuando las responsabilidades a las capacidades de cada uno. O sea, que lo que hacemos es aplicar nuestras máximas a, a todos los niños y niñas. Por otra parte, la autonomía. Deciros que, que el método Scout en sí mismo lo que hace es fomentar la autonomía de todos y cada uno de los chavales. En realidad, si se eliminan las barreras y si no les hacemos cosas por ellos, si les pueden hacer por sí solos, así les estamos permitiendo que descubran sus límites. Eso es lo que hacemos con ya os digo, con todos los niños y niñas, ¿vale? Luego, la naturalidad. Si somos naturales, con todas las personas con las que estamos trabajando. Por otra parte, comentaros que bueno, pues desde el desde tiempo libre, los educadores y educadoras pues entendemos que, que tenemos que trabajar unas actitudes, como os hemos dicho que es un pilar fundamental, pues, partiendo de eso del respeto a la diversidad, considerar que cada participante es único y especial, que tendrá problemas concretos a los cuales hay que adecuar objetivos individuales y trabajar actividades que también favorezcan la aceptación por todo el grupo. También debemos conocer a cada niño y a cada niña, tener una actitud cercana, empática y con, que le permita establecer unas relaciones de, de normalidad con el, con el resto del grupo. Por otra parte, algo que nos parece muy importante, sobre todo para evitar frustraciones, es valorar en la justa medida las capacidades reales que tengan nuestros educandos. Como os he comentado, si la autonomía es una capacidad que nosotros debemos trabajar y así lo asumimos como cualquier niño y niña joven, tiene una especial relevancia, entendemos, para aquellos educandos que necesitan un apoyo mayor y por supuesto, además de, de valorar en la justa medida sus capacidades, también reconocer especialmente los progresos y valorar la importancia que tienen sus progresos en función de sus capacidades. Luego, por otra parte, que, que ya quizá pueda ser reiterativo, pues me parece fundamental tratar de descubrir las capacidades de cada uno en lugar de enumerar las discapacidades. Por otra parte, como os he comentado, en este proceso educativo individualizado, es fundamental también tener unas formas adecuadas de comunicación. Eh, bueno, quisiera también poneros algunos ejemplos que creo que pueden ayudarnos. ¿vale? Eh, deciros que eh, dentro de las necesidades físicas y personales de cada uno, pues tenemos el ejemplo de Carmen, una, una niña que se, bueno, desde hace dos años está en un, en un grupo de, de agrociente en concreto. Comentaros que al principio bueno, Carmen y sus padres además están muy... Muy implicados en la Asociación de Autismo y Desarrollo de Albacete, y en principio, bueno, pues Carmen le evitaba totalmente el tacto, las guitarras, que quizás en este caso el estereotipo del Estado sí que se cumple y nos encanta cantar y lo vemos continuamente. Entonces, pues, en este grupo a Carmen la ponían muy nerviosa. Y después también, pues bueno, se fue trabajando con ella todas y cada una de esas pautas. Pero desde la normalidad, como os he comentado, Después, os pues, he comentado la importancia que para nosotros tiene la familia, deciros que con Carmen se fue trabajando muy en consonancia con sus padres. El año pasado, en 2011, fue su primer campamento. Entonces, se fueron turnando sus padres para, pues, para asistir de cocineros voluntarios al campamento en una semana uno y otra semana otro. Este año Carmen, en el 2012, ha sido su segundo campamento. Está totalmente de el en y ni siquiera han venido con sus padres. Lo único que, como deciros, casi, pues, eh, pues característica pues, orgullosa no es que ahora Carmen lo único que falta es que la despierte por la noche para recordarla que tiene que ir al servicio. En realidad, por todo lo demás entendemos que Carmen pues, es emocionante, por su parte es también. O pues, sea, ellos, después de todo este proceso de gran estimulación que han hecho a lo largo de, de toda la vida de su hija, pues no podían creer que su hija pudiera participar de una manera normalizada en un campamento Estado Y así lo ha hecho, entonces pues, desde luego que tiene que estar Carmen muy orgullosa y por supuesto toda su familia también. Eh, bueno, pues dentro de, de eso la planificación tanto de los educadores como con las propias familias es fundamental pues, para eso, para intentar eh, evitar cualquier sensación negativa y sobre todo de inseguridad hacia el chaval. O sea, que si un monitor está desbordado porque no ha planificado bien, eso se lo va a transmitir al chico. Entonces es mejor que, que lo planifiquemos en colaboración con su familia y sobre todo que los propios monitores no se, no se vean desbordados. ¿vale? Como os he comentado, la comunicación entre familia y el grupo de monitores es fundamental pues para eh, pues consensuar conjuntamente las características personales, potenciar el diálogo, al principio sobre todo pues después de cada actividad de Scout pues comentarle pues, cómo ha ido, cómo lo ha visto mutuamente y luego después ver en casa cómo lo, cómo lo, lo ha vivido ¿no? y qué es lo que le ha, le ha comunicado su, su hijo o su hija. Eh, deciros que, bueno, pues por supuesto, fomentar el diálogo, crear un ambiente de confianza con las familias, que los educandos es fundamental. Así establecemos los objetivos específicos que el menor y que el menor tienen, y así podemos aportar también una, una información a las familias, ¿vale? Después, como os he comentado, devolver a las familias esa información en función de las actividades desarrolladas, y así también podemos conocer qué es lo que más le ha interesado al, al menor, en función de lo, que, de lo que en su casa haya podido trasladar. Pues, y siempre mantener una actitud, una relación positiva, donde pueda haber espacios donde expresar las dudas y las actividades entre la familia y los monitores. ¿vale? Un clima de confianza es, es muy importante para nosotros. Y por supuesto, los, los profesionales no lo podemos olvidar, como os he comentado, desde la humildad conocemos que también tenemos que, que reconocer nuestras propias limitaciones. Eh, en realidad, a nuestros grupos scouts llegan muchos niños y niñas partiendo de que... O sea derivados por los propios profesionales, ¿vale? Porque consideran que esta experiencia. Vale, bueno. bueno, pues nada que la colaboración me está cortando. Venga, chicos, pues nada que la colaboración es fundamental, como os he dicho. Simplemente quería, pues nada, terminar con una diapositiva que bueno que en realidad comentaros a vosotros las pautas de trabajo pues es casi innecesario porque vosotros lo sabéis mejor que nadie y en realidad pues bueno sí que me gustaría pues poner aquí en valor pues aquello que, pues, que las experiencias reales que han sido pues el caso de Ignacio eh, de las farmas de Gran Canaria el caso de Carmen de Albacete, el caso de Isa de Murcia el caso de Raquel de Soria y bueno deciros que todo ha sido posible pues gracias a la colaboración con entidades específicas muy importante y una buena práctica fundamental, la integración en edad muy temprana, eso es fundamental, o sea, los bueno, pequeños y los niños mucho mejor, y la implicación de las familias, por supuesto. Y el esfuerzo y los retos ha sido lo fundamental para poder lograr, por ejemplo, que estos chavales pudieran acudir a un campamento con total normalidad. Y si me permitís, es las palabras de Ignacio, que ya es con lo que acabo, porque creo que además es un chaval que, bueno, pues que os he ido a desde los ocho años, y además con trastorno del espectro autista, pues fue capaz de, de, desde los 8 hasta los 17 que tiene ahora, pues tener una, una actividad muy interesante, un grupo scout de las palmas. Pues esto es lo que te refleja, además podéis consultar si queréis en la página web de ASDE, el ISU, esta publicación completa y otras muchas, ¿vale?, y está aquí su, su experiencia, ¿vale? Él dice que para que la sociedad pueda mejorar entre algunas de las muchas malditas separaciones, Será la de luchar como sea por destruir esa muralla que separa a la gente normal de la gente rara. Nadie dice que sea fácil, pero tampoco nadie dice que sea imposible.